Soy Lina y si estás viendo esto es porque la intro del video se grabó mal. Pero hoy vamos a estar jugando con Dani. No quiero spoilerlos mucho más, así que vamos con el video. Voy a jugar a Stumble Guys por primera vez. O sea que vas a tener que ayudarme en el juego. A mí me gusta que juegues Stumble Guys. Ah, sí, ¿te sí. gusta? ¿Por qué te gusta? Sí, porque Stumble Guys me gusta y es como que juegues tú, es como está bueno. Ok, así que chicos, quiero que dejen muchos likes si quieren que volvamos a jugar Stumble Guys al canal. Así que tienen que. Eso. Ya, ya, ya ¿Cómo empiezo? ¿Empezamos jugando? ¿Hay alguna otra cosa que debería hacer antes Para, de... Para, tengo... Porque este es el personaje que tengo, que es como el genérico Tengo que decir una cosa sí. Y es que yo creo que tendrías que encontrar un nuevo personaje okay, Y ¿cómo? buscarlo Tienes que ir a la tienda Ok, a la tienda ya le Y <risa> tiene... Y yo te diría que, que fueses a por los épicos o mejor ¿Ves el que pone épico o mejor? Épico. Sí, te pueden tocar un montón de aspectos, ¿vale? Okay. Un montón de skins Así que tú dale Ay, ah, estos me gustan también. Bueno, primero vamos a ver. Pero esto, es que te pueden tocar de todos Yo diría ah, que okay. primero le des a uno y a ver Si te toca legendario wow. es como que sería la no, no, de todas Legendario no, especial no, no, no, no, va a tocar especial. Ay, no, está bueno. Te ha tocado una ¿Eh? mujer me gustó, guerrera. no, me gustó no, me no, no, no, Sí, no, no, listo, no, ah, no, me lo pique, no, no, bueno, da igual, no, no, otra Tira tira otra. Otra? Para, tira dos, tira dos, tira dos no, no, no, no, de especial. no, no, mire, no, mire, no, no, no, no, no, no, no, a ver qué le toca. Bueno, un épico. ¡Ay! ok A ver me toca. Bueno, no estoy teniendo mucha suerte de que no saco ni legendarios en especiales, pero me están tocando cosas que están buenos. A ver, dentro de lo que cabe está bastante bien. Tengo que decirte una cosa. ¿Querés que siga tirando un par más? Tira tres más, tira tres más. Es a Dani le encantan estas. ¿Tres más? Ok. Para, no mire, no mire, no mire. Le va a tocar legendario. Le va a tocar legendario. No mire, no mire. No, no te toco legendario. Pero mira. ¡Eh, un panda! ¡Está lindo! Ok, vamos a ver qué es lo que te toca. Venga, un legendario. No, bueno, ahora al menos tengo... Mira, tengo un dinosaurio. Tengo que decir una cosa y es que está teniendo muy mala suerte. ¿Puedo sí? Sí. Yo diría que sí. Dale a la flecha roja, arriba a la izquierda. Ok, ahí Y va. ahora dale a lo personalizar. Ok, acá puedo... Ah, acá puedo elegir entre los que tengo. Voy a utilizar a ella. Sí. Está muy bueno. Está Me muy gusta, bueno. Me ok. Ya nos creamos a nosotros, al menos por ahora... ¿Dirías que ahora empecemos a jugar a ver cómo se nos da una primera ronda y después seguimos tirando? Yo creo gente. que ¿Qué sí, ¿Qué vamos, a ver, vamos a ver, vamos a ver si llega a la final, yo te tengo fe Bueno, ve veremos Oh my god, esto va a ser épico, papus A ver qué es lo que nos toca de primera ronda Tengo miedo Tengo que decirte una cosa y es que si has jugado Fall Guys como has jugado, este puede que pierdas, pero no se te va a dar mal Mira, mira, mira, aquí está. Se tenía yo. Hola, qué monstruo. Ah, soy el monstruito verde. No me ves. Cuidado, oh, ya, ok, ya entendí más o menos cómo va. Cuidado, aquí tienes que tener cuidado que no te golpe. Mira, ves, tienes que dejar que pase y me golpeó. Tienes que ir dejando que pase, eh. Ok, ahí está, ya está, ya entendí cómo hacerlo. También lo pillas rápido a las cosas. Okay. listo. Creo que voy primero. No, no, no, me golpeó Bueno, eso de que lo saco rápido. Se Listo, puede. ahí está. ¡Evelyn, voy a ganar primero! ¿En serio? Ah, ¡Primero! Yo solo espero no. quedar y punto. Ah, ah, ¡No! ¡Me tiró! Ah, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Vamos, sí, se puede. ¿Listo? Puede, you can do it, Evelyn. Comienza hoy en OpenEnglish.com Ok, ¿llegó? Ah. Llegamos, mío. pensé que no iba a llegar y que no iba a clasificar en la primera ronda Pero evidentemente lo logramos Quedan siete personas todavía que... para... Bueno, no, siete no, quedan todavía 9 nueve. Para... son las, clasi... las que ahora, clasificaron ahora. Tengo que decirte una cosa, es que has jugado muchas horas a Fall Guys Y es normal que seas pro Bueno, pará, eh, podría haber perdido Encima porque... que te digo que eres pro <ríe> por primera vez en la historia <ríe> Es verdad, muchas gracias, mi amor Vamos a la próxima ronda este no me gusta, Evelyn, este me no hace acordar me a los que me van mal Esto no, esto no se me dan bien Evelyn, los que giran tú puedes, you can do it Voy a intentar, pero no. Tienes que, que giran... intentar a ver si encuentras el camino de piedra ah, Porque va más rápido Pues no, no lo encontré Bueno, no pasa nada, he dicho que va más rápido No, que no puedas llegar Tú puedes llegar, Evelyn you Bueno, ponele, o sea, ahí, Vamos, ahí a la final, que puedes ganar tu primera corona ¿Sos el, el bicho verde que está ahí adelante? Sí Estoy muy okay. delante Eso es el primero Sí, lo sé Sé que soy el primero Porque soy pro Estoy pero... yo segun, eh, tercera, digo ¡Vamos! Pues clasifican ocho Tú puedes okay. Cuidado Que esta es la parte más complicada okay. Tienes que tener cuidado Por aquí Con cuidado Saltamos por aquí Pasamos por aquí Ven, Evelyn Estoy justo ves. atrás tuyo siga ¿Me ves? Sí, ¿Me sí, sí, ves? Sí, te veo, te veo más segunda ¡Sí! Cuidado, sube por aquí Sube por aquí Sube por aquí eh, Sube por aquí Salta Y Evelyn Listo vale, ¿Ves tu primero? ¡Sí! ¡Vamos! Uh, ¡A la final! ¿Ya la, o sea, la final? ¿Qué? ¿Cómo, ¿Cómo fue que fue tan rápido? Pensé que eran más rondas. Bueno, llegamos a la final por primera vez. ¿Qué es esto? Esto es que te bombardean los barcos y tú tienes que intentar no caerte al agua. O sea, agua. ser el, el último sobreviviente, por así decirlo. Claro, así. el agua mata. Cuidado con las bombas. Cuidado con las bombas. Ay, yo ay, tengo que decirte una cosa, y es que yo tengo el pase especial de Fall Guys. ¿Y que no, se me el, qué es un qué? Que puedo pegar piñazo No, por favor, no me pegues Pero, piña, a gracias. No, a ti no, a ti no. Ah, gracias, Voy a intentar que este Ah, ya entiendo. Corona. O sea, los que están. No, no, no, no, no. Los que están acá se pueden romper. Acabo de tirar de una al agua, agua Evelyn. Tú, de, de un piñazo. Acabo no de tirar el alguien. Gastar, Puro. Cuidado, cuidado, cuidado, Evening, cuidado ¿quedamos, quedamos pocos, quedamos tres, no cuatro. Eh, cuatro, voy a tirar a alguien No, no, no, Evelyn, Evelyn Adiós. Cuidado, se, se le da, le dio ¿En serio? Evening, voy a tirar este de un piñazo al agua Para que viene la bomba, ah, no, no, no Evelyn, no. quedamos tres No, no, no, no, no, no No me pegues un piñazo, por favor Ahí está este Okay, okay, con cuidado, intenta, eh a ver si, a ver No, si lo no, no, no, no, cuidado A ver si lo logro Ay, no, no, pero, pero quería intentar tirar Pero no oh, puedo No, no, no Ahí está, voy a intentar a ver si lo tiro ¡No! Rompieron ese lugar que yo creía que era seguro Ok, con cuidado Hay un vaquero, hay un vaquero Sí, lo veo Está jugándolo, está jugándolo bien Cuidado, Evelyn, que este es pro El vaquero sí, es sí, pro Sí, sí, sí, el vaquero es pro, eh Ay, no, no, no, no, no ¡No! No. ¡No! ¡Me empujó una bomba! ¡No, ¡Dale, no, Dani! Dani! ¡No! ¡No! ¡No! Gané. Eh. ¿Ganaste? Gané, gané. Para ver. Eh? ¡Vamos! El sí. equipo ganó No habré ganado yo, pero ganamos. Eso es lo que importa. La primera vez que jugamos y Dani se gana una corona. Bien, muy bien. Bueno, vamos a jugar. Después de una gran victoria, lo tenemos acá Dani. Y me vas a decir... No, para, que hay que para. Después, hay ¿eh? algo mucho más raro. Mira, gírate así... No, no, para el otro lado, para el otro lado Mira el pato, está mirando a través de la silla <risa> Mira el pato, mira el pato ¡Qué miedo! ¡Mirad al pato! Pero volviendo al juego ¿Qué hay que hacer ahora? Mira, vamos a comprar El pase de batalla, dale okay, estable, el pass, pass y dale a activar Ahí está, ok Actívalo Ok, reclamo esto Y ahora, te, ahora tienes una tirada, onda, vamos a ver ¿Qué es lo que te no toca? Sabía que te daba una ruleta Realmente todo te da tiradas Sí, sí, sí, sí, sí, te toca, te toca, te toca Vamos, mi suerte, después de que Dani haya ganado una, mejoró, se ve a Dale a ver, para atrás, voy para dale atrás. a la tienda A la tienda y vamos Y tengo a que decirte una cosa, claro Tienes una gratis, pero que esa no la vamos a utilizar Dale a la épica ¿A la épica? Dale, y mira, gira más ¿Cuántas? Dale un poco más Hay más posibilidades, si le das a tope, ¿cuántas posibilidades tienes? No Realmente no No cambia Onda. posibilidades Pues dale tres Ok, le doy a tres. Dale a tres. Listo, vamos a ver qué es lo que toca ver Si no toca una legendaria, yo me voy. No, por favor, no me dejes. La misma la tengo duplicada, ¿qué hago Literalmente, con eso? te van a dar gemas. Ah, bueno. Ok. ¡No! ¡No! bueno, pero igual está buena, eh. ¡No! ¡No! ¡Me quedé al lado! Me quedé al lado de la. No puede ser. Event. Y esto me da 15 sí. de esto. Dale otra vez. Vamos a ver qué es lo que nos Para. toca. Tiene Bien. que salir, tiene que salir. Va Uy, a salir. Legendario un osito, sí, al menos no lo tenía, mirá Por favor, que uh, salga Un legendario, un uh, legendario Otro osito Edwin se está quedando con cara de No me puedo creer ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Tenemos uno! Ah, que falta otra claro, son, eran cuatro bueno, no podían ser todos. Mira, este es del juego del calamar. Mira, al menos. Ah, eran diferentes. Pensé que eran no, iguales. No, no, eran diferentes. Pasé de tener uno solo a tener un montón de Tiene dos legendarios. Igual que creo que a Evelyn la que más le gusta es Atenea. Por Ay, ahora. Me gusta mucho, me gusta mucho esta. Lo voy a dejar, lo voy a dejar. Yo lo sabía. ¡Qué fácil! ¿Por qué no jugamos otros? Ah, sí, querés intentar conseguir sí. una corona. Vamos. Me parece bien. Tenemos la primera ronda. ¡Pivo! Uy. Esta se ve complicada, eh. Yo creo que tú puedes, Evelyn, yo confío en ti Sí, no, no, no, Vamos, no Evelyn. sé, pero es complicada, se ve Uy, uy, uy, uy, había mucha gente aquí tirando Ay, no, están pasando todos los del otro lado y nosotros no, pues Evelyn, ahí, está, no. ahí está, ahí está, ahí está Pudimos no, pasar, eh. pudimos pasar No, Evelyn no uh, Pude pasar, menos mal Voy primero Ok, bien, bien mejor. Dani Listo, estoy pasando Al menos, mira no estoy mal eso es lo que me importa. A ver, clasifican 16 en la primera ronda Muy mal se te tiene que dar Bueno, pará Porque estas pelotas que vienen acá adelante Se me pueden dar muy mal No, Evelyn Tú poco a poco Estoy haciendo eso ahí, Hay un poco. chico que repro eh Sí, ahí vi que alguien fue Y estaba ahí te pasó súper rápido o sea, Me repasó Ahí estoy Pero okay. sabes que quedó segundo, ¿verdad? Muy bien, ¿y yo sabes qué? Te no, ves. bueno, yo <risa> viste? Eh, llegamos bien a la primera ronda Entonces, vamos a ver qué nos toca En la segunda y a ver si podemos llegar A otra final que sería lo ideal ¿Qué es esto? Esto, Evelyn, vas a tener que tener cuidado Porque uh. es un super slide O sea que soy muerta, ¿no? No, no mira, tú, tú sígueme a mí ¿Ves por okay. aquí ¿Ves Ahora con esto hay que tener cuidado, salta eh, Mejor espero No Adiós No, Evelyn, te ya entendí te por qué saltar, ya entendí Ok. Con cuidado. Evelyn, yo... Dani, no puedo, ¿eh? ¿Cómo que no puedes? Evelyn, que tienes que saltar. Pero es que no sé cuándo... Bueno, mira, lo pude pasar. Tú salte y punto. Aquí literalmente se es estar saltando y deslizándote por el tobogán. Yo creo que puedes llegar, onda. A ver, es verdad que... Es como el aquaparquío Es que literalmente es como el aquaparquío Ok, yo estoy intentándolo. No sé si llegaré, yo creo hay que mucha sí. gente delante mío Yo creo que si, si, si te esfuerzas, llegas, Evelyn Bueno, si te esfuerzas, y si tienes suerte uh -huh. Ok, no Evelyn, yo me he okay, quedado atrapado ¿En serio? Sí, sí, sí, pero no, pero llego, llego ¡Segundo! Okay. ¡Vamos Evelyn! ¡Que estás al lado! ¿Estás al lado? ¿En vale. serio? Sí Ahí Ok, se genial A ver, te estás golpeando con todo, literalmente No pasa nada, porque entonces llego igual, ¿no? Sí, sí, Evelyn, bueno, eh, no sé ¿Llegas? No. No, Evelyn, ¿qué haces? Pero, tía... Pensé que tenía que saltar para caer, pero me clasifiqué última. Última me clasifiqué, pero lo que importa es que llegué. Así que estamos en otra final. Pensé en esa que no llegaba, pero está bueno, me gusta ese juego. Evelyn, Ay, no No, no. No te caigas. No, esto es lo peor que me puede tocar, se los, se los prometo. Uy, no, chicos. Uy, no. Uy, no. No. No. Evelyn, tú puedes, ¿Qué? ¿eh? Ponele. No, me caí 800. Es que lugar. sigo cayendo. Que da igual, que eres pro. Estoy en el último. ¿Cómo vas a estar en el último? Me caí desde el primero hasta bueno, el Evelyn, último. Tú resiste, estoy tú. haciéndolo bien. Yo estoy en el primero. Ya no, yo caí desde el primero al último. Ya okay. tengo a uno que me está persiguiendo. Emily. ¿Qué? Vamos a ganar. ¿Vos decís? Sí. Hay uno que está acá queriendo sacarme el lugar. Tú, tú resistes. Eso intento. Uno de los dos ganamos. No sé, bueno, seguro que sos vos. Evelyn. ¿Qué? Quedamos tú y yo. Me ¿En serio? Tirar. No, Dani, no. Eh, sí, sí, te voy a Que gane mal. el mejor, Daniel. Que, no, alguien, que me tiro. ¡No, Toma, Daniel! ¡No, Daniel! Pero... Ah, una Daniel! gané de la forma más triste del mundo, que fue que me dejaron ganar. Pero la gané en un juego en el que nunca iba a ganar eh, por mérito propio en la vida, porque odio ese juego. Así que gracias, Dani. ¿Y, ¿Y esto qué me da? O sea, esto es para el pase de batalla. Claro, pero es tu primera corona. Eh, Te y, ¿Y qué es lo que me da? Dale la cáncer, oh, no. dale a cáncer. Voy, voy, voy. ¿Y ahora en el pase me desbloqueé cosas o no? Creo que sí. Ah, no, tienes que pagar gemas. Paga gemas, Evelyn. A ver qué pasa, paga más gemas. ¿Pero dónde? ¿Acá? No, ahí abajo, no ves que pone 30 gemas. ¿Acá? ¡En ¿Aló? medio! Tranquilo, viejo. Eh, mirá, tengo una animación. Ah, podés ir Dale más. Con, con gemas, podés ir desbloqueando el pase. Ya recibió esta recompensa. ¿What? Ok, está bien. Yo creo que no. No ¿eh? la des, ¿eh? No pasa nada. Ah, oh. Tiraste. A ver, ¿qué es lo que nos toca? Ruleta, ruleta, ruleta escenario no épico. épico épico ¡Oh, épico ¿Eh? No, raro no. pero ay qué tiernis es una abeja qué para Evelyn Stumblebug. vamos a hacer la última qué que ir otra vez ¿no? Pero esta vez da la tienda Da la ruleta ¿Al espectro esa. épico? Sí, y darle por 8. ¿En serio? Por 10, venga, por 10, diez, por 10. Diez. Está ¡Diez igual, tiramos 10 tiros y vamos a ver qué es lo que nos sale. ¡Ahora! Está FP. buenísima. ¡Ey, esto me gusta. Me Knicks. gusta, me gusta, me gusta. Está mucho. muy buena. Es como la que ya tengo pero en otro color. Me gusta. ¡Ay, casi, casi lo que Víctor! <risa> a ver, a ver qué más nos toca. ¿Legendario? ¡Oh, épico! Eso Creo que se lo, lo tiene, duplicado. Sí, lo ¡No! Tía, pero que tan difícil es que te toque un especial. Mucho se ve. Mira, épico, esto. Está bueno, me gusta. Ok, venga, tío, un especial. Por favor. ¡Ay! ¡Ay, me es un zorrito. Es un zorro. Ok, Ay, me lo pasé el especial Bueno, tenemos Mira, ahora ya eh, esqueletos es de varios green. colores Tal cual, es green ¡Oh! ¡Vamos! ¡El ¡Eh, legendario! RTC. Vamos Daba <risa> igual, si era del color, si era de un, de un tipo Ay, no, casi ¿Qué hará? Está okay. bueno te quedan? Es que ya me perdí la, la Te quedan dos Ok Bueno, está... Eh, te tocó mayo <risa> Robot. A ver, y ahora un ninja. Un ninja. Y estos son todos, chicos. Y tengo que decirles que esto fue mi primera vez en Stumble Guys. Quiero que dejen muchos like y más videos de este estilo en el canal que están esperando. Suscríbanse tanto a mi canal como al de Dani que se los dejo en la descripción. Y ahora sí les digo que será hasta la próxima. Chao. Y yo vamos juntos. Que se el mundo. Aprovechemos la ocasión.